Hoy en Noches de Census Compliance Presenta Maestro en Impuestos Pedro Carlos Ramírez Y como invitado especial Maestro en Impuestos Juan Miguel Ramírez García Hoy en Noches de Census ¿Qué tal amigos? Buenas noches Les saluda nuevamente su servidor Carlos Ramírez en este subprograma Noches de Census, hoy 2 de febrero del año 2022, pues tenemos un programa eh, donde vamos a hablar sobre el compliance, eh, pues me, me complace también recibir a todo este auditorio que pues nos, nos eh, les agradezco la presencia que hemos tenido ya durante eh, el año pasado y este inicio de, del año 2022. Saben que, pues, la intención de este tipo de programas, pues, es generar el conocimiento, generar también, hay algunas dudas con el auditorio, y, pues, estamos para servirles aquí en su capacitadora Census. Y, pues, el día de hoy vamos a tener de invitado, ahorita no se vayan a espantar, por ahí no se está duplicando la imagen, como decían ahí en el promocional, eh, pues, vamos a tener de invitado a mi hermano, el contador, el maestro en impuestos, Juan Miguel Ramírez García, y eh, nos va a estar hablando del Compliance pues como es costumbre, como es tradición en este su programa Noches de Census, pues nos vamos a ir a a ver qué pasó en la semana con respecto a las noticias más relevantes que puedan haber existido y regresamos para la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Nos vamos a las noticias. Pues bien, con respecto a la venta de Banamex, Santander también alza la mano por Banamex y explora posibles ofertas, dice Ana Botín. La presidenta de Santander apuntó que México es un mercado clave para el Banco Español. Ana Botín, presidenta de Santander, Santander dijo que el banco está interesado en el mercado mexicano. Banco Santander espera estar entre los prestamistas que exploran posibles ofertas para las operaciones de banca minorista de Citigroup en México indicó la presidenta Ana Botín en una entrevista. Cuando comience el proceso, esperamos ser parte de ese proceso, dijo Botín en una entrevista este miércoles, confirmando un informe del bloomerang del mes pasado. Si bien Santander se enfoca en el crecimiento orgánico, México es un mercado clave para el prestamista español, declaró en la entrevista en Bloomberg TV. Santander no pagaría una compra mediante la emisión de nuevas acciones, ya que la prioridad del banco es recomprar sus acciones, dijo Botín a los analistas en una conferencia telefónica. Como segunda noticia tenemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomienda buscar un traductor. Pregunta sobre revocación de mandato es muy confusa. López Obrador dijo que la pregunta no es clara y llamó a que la población a informarse sobre el tema. El presidente expuso durante la conferencia matutina la pregunta que estará en la boleta de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril del 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la consulta de revocación de mandato es muy confusa e hizo un llamado a la población a buscarse un buen traductor para entenderla. Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que no se conoce, la gente no sabe qué es sí o no. Entonces, pedirle a todos que busquen un buen traductor para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, dijo el mandatario durante la conferencia matutina de este miércoles. Ayer resolvió la corte no cambiar la pregunta, pero de todas maneras no está clara la pregunta, agregó. La pregunta para los ciudadanos que deseen participar en la consulta es la siguiente. ¿Estás de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? El titular del Ejecutivo insistió en difundir esta pregunta ya que los organismos electorales van a querer que pase de noche la consulta y acusó a los medios de comunicación de no querer difundirla. Esto hay que difundirlo para que los que quieren que se revoque el mandato no se vayan a equivocar, es información para toda la gente, dijo. Y como última noticia tenemos, AMLO defiende estrategia contra COVID, fue acertada y salvó muchas vidas. También respaldó la labor del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien será investigado por la Fiscalía General de la República por su supuesta negligencia en la atención de la pandemia. Tras la orden ratificada por un juez federal de investigar a Hugo lópez Gatel por las muertes causadas por COVID-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se adjudicó la responsabilidad de la gestión de la pandemia y la calificó de acertada. En todos los casos, el presidente tiene responsabilidad, puede ser que no sea culpable, pero soy responsable y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el, el grave problema de la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas, Dijo este miércoles, el presidente absolvió de culpabilidad al secretario Hugo López-Gatell y a todos los que participaron en la dirección de la estrategia de salud. Pues bien, amigos, estas han sido las noticias más relevantes de esta semana que pasó y la que llevamos de, de, de esta semana, hoy miércoles 2 de febrero. Y pues vamos a regresar para la presentación y el desarrollo de nuestro tema del día de hoy. Les pido que podamos compartir ahí en sus grupos, compartir con sus amigos, pues para que cada día podamos ser más en esta comunidad, en esta familia de censos. Regresamos. Pues bien amigos, el día de hoy tenemos un tema denominado compliance, un término que pues tiene distintas aristas, por ahí hemos escuchado sobre el compliance laboral, el compliance fiscal, pero el día de hoy vamos a tratarlo de manera general sobre qué es el compliance, cuáles son las recomendaciones, eh, dónde surgió, por qué es un término, que tenemos aquí en México, o si está aplicándose, si no se está aplicando, cuestiones de ese tipo, y para esto me permito presentarles el día de hoy al maestro en impuestos, Juan Miguel Ramírez García, que pues les comento también, eh, eh, pues es mi hermano gemelo, somos ahí, para que no se vayan a asustar, ahorita que vean la, la pantalla, y van a decir por qué el maestro Pedro está del otro lado también, ¿no? Entonces. Pues me permito presentarlo y vamos a leer parte de su semblanza curricular. Eh, él es maestro en impuestos también por el Instituto de Estudios Universitarios. cursó la carrera de contaduría pública en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPO y actualmente eh, se desempeña como eh, integrante de, de varios despachos. Por ahí tenemos Tax Group y Enca Planeación. Eh, estuvo laborando en algunas empresas grandes aquí en el estado de Oaxaca. Y pues tiene bastantes cursos académicos: Reformas Fiscales 2020 por Consultoría Fiscal Especializada, Congreso Nacional de Defensa Fiscal, Análisis de los Retos Empresariales 2019. Eh, y como les comenté, ya tiene la maestría eh, por el Instituto de Estudios Universitarios, el LEU. Pues bien, eh, maestro y hermano Juan Miguel Ramírez García, ¿cómo estamos? Pues. Eh, bienvenido a este tu programa, ya tenemos por ahí ya desde el mes de noviembre que el maestro Antonio Aranda nos hizo el favor de eh, dejarnos a la conducción de este subprograma, pues el día de hoy vamos a estar hablando del Complayas. Te dejo el micrófono para que puedas saludar aquí a nuestro auditorio. Claro, buenas noches a todos, pues es un gusto, ¿no? Compartir acá con, así que con la familia, con, aparte de ser familia, pues somos profesionistas, hemos desarrollado bastantes trabajo juntos y pues el día de hoy pues me complace, ¿no? El ser el invitado en, en este tema que es bastante importante, eh, hay, que, hay que tomar esta relevancia de este tema bastante, eh, yo digo que ya, ya platicando un poquito dentro del tema, vamos a ver la importancia del poder aplicarlo dentro de una organización y cuáles son las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Pues igual le doy la, la bienvenida a todos los que nos escuchan. Aquí vamos a estar charlando un poquito del tema. Eh, ya sabemos la dinámica del programa. Vamos a comentar entre los dos este, participantes y vamos resolviendo las dudas que vayan saliendo de nuestro auditorio. Ajá, entonces, este, pues, te agradezco la invitación. Agradezco a, a la familia Census por este, esta oportunidad de poder comentar este tema bastante importante. Bienvenidos. Okay, pues, pues, iniciamos. Eh, eh, ¿Qué es el compliance? Yo creo que lo primero que, que, que que tendríamos que platicar para nuestro auditorio, para los que ya han escuchado este término, o es un término nuevo, qué significa el compliance, de dónde viene, o, o por qué este nombre, ¿no? qué este nombre, eh, saludos aquí para allá, están saliendo los, los saludos, aquí dice Esteban Elizalde, saludos, está haciendo doble papel maestro, <ríe> claro este Esteban, saludos. Pues bien, ¿qué significa el compliance? ¿De dónde nace? ¿Por qué lo tenemos aquí en México? ¿Qué nos puedes comentar? El compliance, más que nada, vamos a, a, a aterrizarlo de dónde viene eh, o, o en qué países es donde tiene mayor este, relevancia en la actualidad. No es que en México no la tenga, sino que todavía no llegamos a una normatividad jurídica que lo exija. ajá Pero vamos a ir analizando por qué es importante irlo tomando en cuenta, irlo implementando. Eh, el compliance, ¿qué quiere decir? Es prácticamente el cumplimiento. ajá ¿El cumplimiento de qué? De las disposiciones, de los protocolos, de los procedimientos que tenemos en nuestra empresa. Por eso es un eh, cumplimiento normativo, cumplimiento organizacional. Ajá. ¿En qué países actualmente es donde, sí si la legislación lo exige como tal, lo que es España y Estados Unidos? Ahí es donde tenemos nuestra base del compliance. Ajá. En nuestro país, eh, actualmente existieron algún tipo de reformas en materia penal, no en materia fiscal. Y es ahí donde nos, nos preocupa esa parte porque ya la pena pues ya es corporal, ¿no? Aquí vamos a ver lo importante que es de que si lo implementamos hasta dónde podemos tal vez reducir ese tipo de responsabilidad dentro de un integrante de una sociedad. Entonces podemos decir que el compliance es un modelo que traemos tanto de España como de Estados Unidos donde ahí tiene su mayor auge, ¿correcto? Perfecto, pues. De, de entrada y, y adicionando a lo que comenta aquí el maestro, pues, um, esa responsabilidad como tal, y hablando ya de personas morales, una responsabilidad de las personas jurídicas, de aquellas ficciones jurídicas que nosotros conocemos como personas morales, porque recordemos bien que hace, hace algunos uh, ayeres, hace algunos años, pues se decía que las personas morales como tal no tenían una responsabilidad, no que no había como tal una implicación, una responsabilidad por parte de los socios, por parte del de, de aquel órgano superior de, esta, de este tipo de sociedades, o llamados personas morales, pero pues actualmente ya con esta reforma y precisamente la reforma que vivimos en este año 2022, cuando modifican el artículo 26 de responsabilidad solidaria, donde ya... Eh, amplían un poco más el, el ámbito de la responsabilidad solidaria al, al referirse a cuestiones de um, identidad total o parcial de socios, identidad total o parcial de proveedores, identidad total o parcial de instalaciones, de bodegas, de lugares, pues yo creo que ya la responsabilidad se está yendo más dentro de la parte fiscal, aunque todavía no hay un una implementación como lo mencionaba en este caso, eh, que fue en la parte penal. En la parte fiscal, yo creo que ya se están metiendo estos puntos dentro de nuestra legislación fiscal, ¿ok? Y en este sentido, el compliance, ¿qué necesitamos para, para implementarlo? ¿O cuáles serían los, los consejos ahorita? Ya, ya sabemos que el compliance es el cumplimiento, ¿no? Y ya te estoy escuchando, soy un empresario, soy un asesor, soy un contador, pero... ¿Cómo le hago? ¿O qué hago primero? ¿no? ¿Qué tendría que evaluar? ¿Tengo que hacer un diagnóstico? ¿Qué es lo que sigue? no? Ya después de saber qué es el compliance, ¿hacia dónde nos vamos? Claro, eh, para poder implementar el compliance dentro de una empresa, primero el, el empresario, los directivos, los socios, debemos analizar eh, cuáles son las principales áreas en donde necesitamos implementar esto. ¿No? Por ahí en algunos cursos cuando se empezó a hablar del compliance decías el compliance penal, el compliance laboral, el compliance de seguridad social, pero no podemos separar así como por temas. A mi criterio personal el compliance debe ser de una manera general porque debe incluir todas las áreas que tiene una entidad. ¿Ah? Entonces, pero sí debemos identificar las áreas en donde tenemos más riesgo debemos hacer un análisis de las personas que están dentro de estas áreas y cuál es la responsabilidad y cuáles son las funciones de cada uno. Es aquí donde nace el famoso Officer Compliance, el, el oficial de cumplimiento. no ¿Qué, qué, ¿Qué característica debe tener esta persona? Esta persona debe saber del área en la que se va a encargar de verificar el cumplimiento, pero también es, es una sugerencia para la entidad que esta persona esté fuera de la empresa. ¿Por qué fuera de la empresa? Porque su criterio ya no va a depender de lo que está pasando adentro, sino él va a sugerir y va, en algunas veces, hasta va a sonar así como que va a tener parte del control y así debe ser. Debe tomar decisiones de gerencia, debe tomar este, decisiones de dirección. ¿Por qué? Porque sabemos, los que conocemos en este mundo de la auditoría, cuando estás dentro de la empresa y quieres auditar tu misma empresa, está viciado esa opinión. Entonces, el oficial de cumplimiento, en este sentido, debe ser una persona externa que conozca del tema, sí, pero que también le diga a los directivos, a los socios, en qué están mal. Porque si lo tomamos dentro del mismo gerente, dentro del mismo director general, lógicamente cuando uno revisa su propio trabajo, no puede encontrar lo que está mal, o los errores que uno puede cometer, porque como uno mismo los realiza, pues para nosotros están bien. ¿Correcto? Entonces debemos analizar las diferentes áreas, eh, desde la seguridad social, la parte legal, ¿no? Aquí podemos empezar a platicar un poquito del tema corporativo, y muchos me podrán decir, eh, pues el compliance prácticamente siempre ha existido y era lo que es este um, gobierno corporativo, es la implementación de controles, es lo que ahorita es la NOM 35, tal vez en materia de seguridad social, eh, todos esos eh, controles ya los teníamos. Sí, pero no los teníamos establecidos mediante un compliance. Me refiero a tener una persona que por fuera nos diga qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Un tipo auditor externo, llamémoslo así. no. Eh, de manera eh, de sugerencia y de manera muy particular, yo considero que este órgano de control debe estar regulado también dentro de un instrumento este, legal lo que es el acta constitutivo, una modificación, ¿para qué? Para que se le dé la facultad, y ahorita más adelante vamos a ver de qué nos va a servir esta parte importante que comento, de que esté dentro de un instrumento notarial, que mediante esa situación podemos eh, comprobar y podemos demostrar que sí existió un órgano de control y que sí existe un llamado debido control, ¿no? Más adelante vamos a ver qué es el debido control y más adelante vamos a ver eh, ¿Qué personas pueden incurrir en esta responsabilidad, tanto penal como fiscal, Ajá, dentro de una empresa? Porque muchas veces decimos, nada más el director, el socio, el administrador, el representante legal. Pero hay una parte en materia penal donde si tu trabajador eh, realizas eh, alguna acción con herramientas que te dio la misma empresa, también incurres en ese delito, ¿no? no, no, es, no necesariamente. Entonces, eh, lo que debemos como, como asesores, como empresarios, es identificar el área en la que necesitamos prácticamente esa revisión. ¿Vale? Ok, perfecto. Pues aquí ya están saliendo algunos comentarios, algunas preguntas. Por aquí nos dice, nos dice Esteban Elizalde. El compliance es parte del control interno, lo, lo, lo, que, lo que venías mencionando, o, o cómo pudiéramos diferenciar esta parte, ¿no? Como decías, pues anteriormente existía este gobierno corporativo, existía, o existe todavía el control interno, existen estas cuestiones que veníamos manejando, la parte de la contraloría como tal dentro de una empresa. Y también aprovecho ahí el comercial para invitarlos a a inscribirse al diplomado precisamente de control interno que tiene para ustedes census capacitación a cargo del connotado maestro Martín Rojas Tamayo y pues se los recomiendo bastante ampliamente y precisamente se me vino aquí a la mente por el tema del control interno. ¿Qué le dirías aquí a Esteban si el compliance es parte del control interno o el control interno es parte del compliance, son lo mismo, no son lo mismo? ¿O, o cómo pudiéramos establecer esa, esas semejanzas o diferencias? Sí, el control interno a mi punto de vista es parte del compliance, no es todo, ¿no? Sería la especie sobre el género. Eh, ¿Por qué? El control interno es algo fundamental y que debemos tener en nuestras empresas simplemente por tenerlas, ¿no? El control interno es muy necesario para establecer políticas, para establecer controles, para establecer horarios, ejemplo, en el área de nómina, el control interno de que si tu trabajador llegó tarde, ¿qué va a hacer? Le vas a descontar, ¿no? Etcétera, por poner un ejemplo. Pero es parte de... El compliance yo lo veo un poquito más a fondo, va un poquito más al sentido de qué puede pasar si no hago esto, de qué puede, puede pasar si mi trabajador o el responsable de esta área hace lo contrario o hace algo que no está implementado en los controles internos, lógicamente. Son bastante importantes, eh, uno como otro. ¿Qué pasa? Yo haría esta diferencia, el compliance no es obligatorio hasta ahorita, ¿no? No hay una legislación que diga, debes tener un órgano de control porque prácticamente ninguna empresa lo tiene o no conozco hasta ahorita una empresa que tenga. Sí tienen sus, sus contralores, sus auditores, pero no tienen un órgano de control específico. Si bien es cierto, podemos decir que realizan tareas del compliance, falta esa parte un poquito más a fondo. Ajá. Pero ¿para qué es esta parte del compliance? Para, eh, yo, yo tengo así como que dos, eh, dos beneficios, llamémoslo así. Uno, te evitas un poquito de la responsabilidad penal, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y segundo... Al tener un compliance, te evitas errores y te evitas sanciones y te evitas multas, te evitas muchas cosas por tener ese compliance implementado. Lógicamente, el control interno, como lo comenta, eh, es bastante importante, pero yo considero que forma parte de, ¿no? Ok. Aquí tenemos otra, otra pregunta aquí de, del amigo Jordan de la Torre. Dice, eh, y yo creo que pasa mucho en las organizaciones, este, este comentario que tenemos aquí, dice, como subordinado, conozco parte de cómo funcionan ciertas áreas de la empresa. ¿cómo puedo sugerir a los directivos implementar ciertos controles? ¿O cómo, cómo pueden tomar en cuenta mi opinión? ¿Por qué? Porque pues sabemos de que eh, eh, estamos hablando de, de esta parte del compliance y decimos, pues, es una parte externa, ¿no? Pero como también pasa en, en la auditoría, como aquella independencia mental a la que se refieren las normas de auditoría, aquel código de ética profesional que también nos menciona algo sobre eso, eh. ¿Cómo pudiera hacer esta persona trabajadora, en este caso un contador parte de la empresa, no un contador eh, eh, externo, un auditor parte de la empresa, un contralor parte de la empresa, que quiera empezar a implementar estas cuestiones precisamente del cumplimiento? Porque recordemos que el compliance... Y me voy a permitir decirlo así, el compliance debe tener un objetivo preventivo, no un objetivo correctivo, porque precisamente para eso es que se establecen estas normas de cumplimiento para prevenir, ¿ok? Cuando se cae ya en errores, en cuestiones de tipo penal, en cuestiones de tipo administrativo, pues se van a tener que eh, corregir, ¿no? Pero el objetivo y la implementación de un buen programa de cumplimiento en las distintas áreas, pues va a ser la prevención. Nos decía Jordan, entonces, ¿cómo le puedo hacer como como empleado, como integrante de, de una organización, soy el contador de la empresa, ¿cómo me van a tomar en cuenta o qué tendría que hacer para efectos de poder empezar la implementación de controles? Sí, yo creo que en un inicio es un tema más de conciencia. Recordemos cuando han venido los cambios fiscales drásticos, eh, eh, he platicado con algunos empresarios, algunas empresas y todavía en la actualidad dicen, no, pues yo sigo comprando una que otra factura. ¿No? Eh, ¿Cómo se fue eliminando esta parte? En la, con, con la conciencia de qué es lo que te puede pasar o qué es lo que le puede pasar a la empresa. Uno como contador, como asesor, eh, lo, lo que uno hace es decirle al empresario, si no haces esto, que es lo correcto, va a pasar esto, ¿no? Entonces, lógicamente, el empresario va a tomar la decisión, de decir, no, no quiero implementar el compliance, ¿Sí? o no te vantes, México, fuerte, sí que hay uno que el, que no observó el debido control, no lo hemos escuchado, entonces los empresarios o los directivos todavía no tienen ese temor, ¿no? Pero sí debemos, nosotros, es nuestra responsabilidad ir metiendo esa conciencia dentro de ellos, de saber cuáles son los beneficios, y cuáles son los beneficios el día que, que esta parte penal, esta parte de legislación en México vaya avanzando, ya lo tienes y no lo tienes que implementar en ese momento. Como comenté en un inicio, ahorita es un tema que muchos dicen, pues hay después, ahí luego lo vemos. El contador, como bien comenta aquí el, el, nuestro amigo Jordan, eh, a veces sugiere y no es tomado en cuenta, pero ¿por qué no es tomado en cuenta? Porque no hay una repercusión actual, no hay una repercusión que ya se haya visto. ¿no? Eh, pero si bien es cierto, podemos eh, ver la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde ya, eh, como comentó en un inicio el maestro Pedro, eh, ya tiene la responsabilidad de las personas jurídicas, ya hay una sanción y la sanción va de corporal hasta cerrar tu, tu institución. Podemos decir y podemos hacer la comparación, pero en la parte fiscal no, me, no hay ninguna donde me diga que si, si no observo el debido control me van a cerrar mi empresa. no Tal vez en cuestiones fiscales no lo menciona, pero la parte de la facultad en materia penal sí lo menciona si sí lo menciona, entonces sí lo pueden realizar. Eh, muchas veces como contadores, como asesores, como abogados, nos enfocamos mucho en la parte del impuesto, en la parte fiscal, y dejamos a un lado todo lo todos los demás. Es, es la parte importante del compliance, ir analizando también las otras áreas de oportunidad, ¿no? Eh, eh, analizando aquí la, un poquito la, la teoría en cuestión a este tema, que como les comento, no, no tenemos así gran teoría en nuestro país ya existe la reforma a varios eh, códigos penales de los estados en donde ya ya aseguraron esta esta sanción a la, a la persona jurídica no si bien es cierto no están en todos los estados en algunos ya no por decir de aquí donde estamos nosotros en Oaxaca ya fue reformado ese código penal entonces sí debemos hacer conciencia en las en las empresas en los empresarios de cuál es la importancia la verdad yo de manera particular sí veo un poquito delicado el asunto, si bien es cierto tiene que pasar un proceso en materia penal, pero ya en materia penal ya estás jugando tu libertad ya no estás jugando con el patrimonio porque muchas veces los empresarios nosotros asesores decimos vamos a hacer una estrategia para resguardar el patrimonio de la empresa el patrimonio de ti como persona física y hacemos miles de estrategias y están correctas, no digo que no pero no vemos la parte de qué pasa si, si, si la pena es corporal hacia ti. Ya no vas a poder disfrutar ni de esa estrategia, ni de ese patrimonio que resguardamos. no Entonces sí considero que es ir concientizando a los empresarios y a todos los involucrados en una empresa, porque como, como comenté en un inicio, no solamente los socios, directores, administradores, un empleado, que tenga una facultad también está inmerso. Y aquí podemos hablar un poquito de lo de la reforma de este año, este maestro, de lo que es el control efectivo. Comentábamos en alguna charla, ¿Qué es el control efectivo? ¿No? Es quien es el administrador, el socio, o es un trabajador por ahí, que le damos toda la confianza y él puede tomar decisiones, pues esa persona también puede tener responsabilidad si no se implementa un órgano de control. ¿Correcto? Ok, perfecto. Pues eh, ya estamos hablando aquí, eh, gracias ahí por los comentarios también de, de nuestro auditorio. Saludos ahí a todos los que nos están viendo. Interesante tema, dice Lucero, por ahí saludos a, a Lucero. Eh, pues eh, yo creo que la implementación de este programa de cumplimiento, pues va a, tiene algunas algunas um, algunas barreras que nos podemos encontrar, yo creo que la conciencia del beneficio económico o el perjuicio económico en algún momento pudiera ser la determinante para que el empresario o para que el responsable de las decisiones dentro de una organización, dentro de una entidad económica, pues pueda tomar la decisión de implementar este programa. ¿Por qué? Porque como todo, pues tiene un costo, ¿no? Bueno, o una inversión, vamos a llamarle mejor inversión. Tiene una inversión en el sentido de que si yo ahorita llego con, con el empresario y le digo, ¿sabes qué? Vamos a, a, vi una plática del compliance, estuve en una plática del compliance, me pareció eh, bueno empezar a implementarlo aquí en la empresa, en la organización, y me va a decir el empresario, ¿y cuánto me va a costar? Ah, no, pues mira, pues sí va a costar. ¿Por qué? Porque necesitamos contratar más gente, necesitamos manuales. Por ejemplo, el desarrollo de manuales significan algunas otras cuestiones de implementación de controles, como decía hace rato en materia laboral, por ejemplo, si no tengo reloj checador, que el reloj checador, que si no tengo... Por ahí las comisiones conformadas, pues las tengo que conformar, tengo que contratar a alguna otra gente o profesional que me ayude a ir depurando todas estas cuestiones que tengo rezagadas. ¿Y qué va a decir el empresario? No, pues mejor nos quedamos así. porque Como lo decíamos al inicio, pues ¿qué, ¿qué me va a pasar si no lo hago? Pues ahorita tal vez no ha pasado nada. Pero en algún momento y como se están viendo estas situaciones del entorno económico del entorno empresarial, considero que sería importante, que sería importante la implementación de este tipo de programas de cumplimiento. En ese sentido, pues, hacer conciencia de los eh, empresarios o cómo pudiéramos eh, convencer precisamente a los empresarios, a, a, a los encargados de, de, del, del órgano, de, de control del órgano de decisión para efectos de que me digan, sale, está bien, lo implementamos, ¿no? Y también por ahí para para seguir con el tema, tenemos uh, distintos tipos de compliance, ¿no? Por ahí he escuchado en algunos cursos, he escuchado ahí en las redes sociales, he visto en las redes sociales que tenemos un compliance laboral, compliance fiscal, compliance normativo, compliance de distintos tipos. Y como ya nos lo dijo aquí, pues... Se trata de cumplimiento, ¿no? Cumplimiento en materia, en materia laboral, cumplimiento... Hasta ya nos pudiéramos meter en temas un poquito más delicados como cumplimiento en materia de lavado de, de dinero, ¿no? Que por ahí también salen los ofici, oficiales de cumplimiento, precisamente de PLD. Entonces, yo creo que México se está adentrando ya en ese tema, ya hay certificaciones precisamente en PLD, y por ahí también me decía un invitado a, anterior, nos comentaba de que... Viene para la parte mmm, particular, ahora sí que para los particulares, para los empresarios, también se piensa implementar la certificación ya obligatoria en materia de lavado de dinero, ¿no? Yo creo que es bastante importante y que nos puedes comentar con respecto o algunos ejemplos de, de, este, de estos tipos de compliance o para continuar aquí con, con nuestro tema. Sí, eh, podemos comentar en un inicio y como la primera pregunta, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita el empresario? Primero, identificar el área donde considera que tiene más riesgo y ¿cómo lo va a identificar? Haciendo revisiones, haciendo cuestionarios, haciendo eh, revisiones periódicas a sus directores. Lógicamente, los dueños o los socios de una empresa tienen que delegar estas funciones aquí en, en rango más eh, abajo. siguen, ¿no? y así lógicamente tiene que ir la revisión poco a poco no puede el director también va a decir cómo voy a revisar todo y cómo voy a saber en qué área necesito el compliance, la necesitas en todas Ajá. pero por dónde empiezas, empiezas por la que sientes o, o, o detectas que tiene más riesgo Ajá. muchas veces como comentamos nos enfocamos mucho al área contable fiscal y muchas veces en, en el país en el estado decimos eh, pues buscamos que la empresa no tenga utilidad para el pago el no pago de impuestos y nos enfocamos a ver qué se hace para que no se, no se obtenga esta utilidad pero al momento de determinar qué se hace es donde incurrimos en estas faltas, podemos decir ah pues vamos a recurrir a una compra de una factura nada más para bajar la base del mes o la base ya del ejercicio esto lo tendría que detectar el oficial de cumplimiento del área fiscal y tendría que hacer la sugerencia y hacer la, la mención al área directiva, ¿no? Sabes que esto está mal y va a pasar esto, y te sugiero que te retractes y no lo hagas. Lógicamente, como venimos comentando, es un tema que a veces los empresarios clientes dicen, no, pues yo lo he hecho, no me ha pasado nada, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, el día que te pase, eh, ya lo tienes, ¿no? Entonces, si es cuestión de ir haciendo conciencia, eh, por aquí eh, me gustaría tocar un, un artículo del Código Penal Federal bastante importante y es el que se lo debemos comentar a nuestros directores, socios o, o cualquiera que tenga eh, ahí la toma de decisión, es el artículo 11 bis, el último párrafo, ¿no? Dice que se podrá reducir la pena hasta en una cuarta parte, siempre y cuando que. Siempre y cuando se demuestre que existe un órgano de control. Y este órgano de control puedes decir, ah, no, pues sí lo tengo. Ajá, ¿y cómo me demuestras que sí lo tuviste? No, pues es esta persona y es esta y es esta, estos son mi órgano de control. Ok, pero eso lo dices tú, ¿cómo me lo demuestras? Si eh, existió una falta en materia fiscal, en materia laboral, entonces no tuviste un órgano de control porque no controlaron eh, yo creo que es la realidad muchas veces eh, podemos decirlo podemos plasmar en papel y como en un inicio les sugerí llevarlo a un instrumento notarial ah pues en mi acta constitutiva dice que el órgano de control estará integrado por tales personas entonces cuando viene un problema ya puedo demostrar que tengo un órgano de control pero por qué vino el problema porque no existió una observancia del debido control ¿Correcto? Entonces es importante no nada más dejarlo en papel, sino llevarlo a la práctica. Como bien comentaba el maestro Pedro en un inicio, eh, tiene un costo, sí tiene un costo. Y aquí viene una parte muy importante para nosotros los asesores, los contadores, los abogados, que es esto, un tema de oportunidad de negocio. Muchas veces nos enfocamos a lo laboral, a lo fiscal, a lo legal, y esta parte eh, prácticamente nadie la está tocando. Si bien es cierto, como comentaban ahí este, los comentarios, eh, si existe el control interno, sí, hay una persona responsable del control interno, pero no tenemos ese oficial de cumplimiento externo que nos pueda decir, estás mal, estás mal aplicando este, esta política, esta política no te está llevando a nada bueno. Este control que implementaste no, no está sirviendo. ¿Y de qué sirven los controles? Muchas veces podemos, vamos a, y vamos a encontrar ya, ahorita que vaya avanzando este tema, vamos a encontrar manuales que ya te van a vender de cumplimiento en materia laboral, cumplimiento en materia fiscal, y, y van a empezar a salir, porque este tema va a ir avanzando. ¿Y qué va a pasar si nosotros agarramos y decimos, no, pues hay que comprar uno y lo implementamos? Lógicamente no se va a adecuar al 100% a tu necesidad, a tu empresa, y aquí es donde viene nuestro trabajo. Qué va a ser el oficial de cumplimiento, decir, pues sí viene en el manual, pero esta política no te aplica a ti. ¿no? Esta política nada más le aplica a este tipo de personas, y tú por esta naturaleza, por esta mm, razón que haces, no te aplica. Entonces es bastante importante sí conocer la empresa. Por eso eh, los oficiales de cumplimiento deben eh, estar dentro de la empresa, pero tener independencia mental. Así como comentaba en un inicio, como un tipo auditor. No debe eh, trabajar directamente en la empresa, pero sí conocer. Porque si eres trabajador de la misma empresa, ya tienes un jefe, ya tienes a quien no de a quien si te dice no, no lo hagas, no me digas cosas, y como eres su trabajador, pues no lo haces. Pero si eres un oficial que te contrataron para eso, lo tienes que hacer. ¿Y cuál es tu trabajo? Decir las cosas que están mal decir las cosas que tú encontraste que no son benéficas para la institución. Entonces, eh, en comentario, esa parte, y, y podemos igual, eh, aumentando al comentario de cómo, cómo convences al director, pues, leyéndole un poquito ahí el, el código penal federal, ¿no? ¿Sabes qué? Si no tienes órgano de control, puedes tener una sanción corporal, ¿no? Yo creo que es bastante importante y eso va a empezar a a causar esa incertidumbre. ¿Será cierto no será cierto? ¿Qué tal si, si es cierto en un futuro y yo todavía no lo tengo? ¿Me va a costar más en un futuro este, implementarlo? entonces Yo creo que es un buen momento ahorita con esta reforma fiscal eh, que vino con bastantes cambios. Es bueno también empezar a implementar esta parte del compliance. Ok, perfecto. Aquí también tenemos... Eh algunos otros comentarios, dice Yarrigagui, considero que depende del tamaño de la organización, conforme va creciendo, también irá más control y medidas de prevención, pero pueden ya ir considerándolo. También nos comenta que así se irán necesitando las medidas de control y de prevención, también los mismos directivos identificarán las áreas de más necesidad. Yo creo que eh, también es bastante importante eh, mencionar esta parte penal que ya nos acaba de comentar eh, el maestro Juan Miguel, por el tema de, de tal vez mermar la pena, ¿no? Mermar la pena, como lo dicen los abogados, es una atenuante tal vez de la pena, el hecho de haber contado o tener un o, órgano de control o un órgano que implemente en este caso el Complayas, ¿no? Este, este sistema de cumplimiento, este programa de cumplimiento, bastante importante, y yo creo que estamos en un año que lo vamos a necesitar, lo vamos a necesitar bastante, porque ha sido un año de bastantes cambios, el año pasado y este año, precisamente el 31 de enero, las redes sociales inundadas de, de que la página del SAT de plano ya se murió el 31 de enero. ¿Por qué? Precisamente por este aviso de permanencia del RIF que estaba fechado ahí del 31 de enero. Pero pues todavía tenemos algunos otros unas o, algunas otras fechas fatales, ¿no? Como es eh, eh, la firma electrónica como un requisito ya obligatorio, ejemplo para los reciclos porque si no se sale. Eh, también tenemos por ahí la fecha fatal bueno, ya de, de entrada en vigor, pero de que se termina la convivencia del CFDI 3.3, por ahí tenemos también ese periodo de transición del complemento carta cartaporte, donde pues ahorita todavía no hay sanciones por los errores que se puedan ocasionar. Yo creo que todo ahí en, en ese tipo de problemas, en ese tipo de situaciones, el compliance nos va a ayudar precisamente a eso, precisamente a prevenir Primero, errores que nos lleguen a, a, que se lleguen a traducir en infracciones y sanciones. Y esas infracciones y sanciones, recordemos que eh, se, se, se sancionan precisamente las infracciones, perdón, se sancionan con qué? Con multas, con alguna determinación de créditos, hasta llegar, por ejemplo, al embargo, al pay Oye, ¿y por qué llegamos a ese punto porque no tuvimos el debido control o el debido cuidado mediante un programa de cumplimiento llamado compliance, en este caso compliance fiscal, por ejemplo. Y ahorita tomo de, de, de ejemplo lo que va a pasar con cancelaciones, qué va a pasar cuando me dice la disposición que yo tengo, cuando me decía que tenía hasta, hasta, el, eh, hasta el 31 de enero y después ahorita ya me dice que tengo hasta el 31 de marzo, eh, bueno, hasta que se tenga que presentar la declaración anual pero para los reciclos no, porque ellos sí presentan declaraciones prellenadas, complemento recepción de pagos ahora cinco días, tuvimos bastantes cambios. ¿Quién me va a estar controlando esa parte? Está la parte operativa, que es la que lo realiza, pero no tenemos esa parte de cumplimiento como tal, ese compliance en materia fiscal, compliance en materia laboral, compliance en materia administrativa. Yo creo que todas las organizaciones, ya sean grandes o pequeñas, deberían pensar en la implementación de este tipo de programas de cumplimientos. También eh, aprovecho para, para, para invitarlos ahorita a las nueve de la noche, vamos a, a tener uh, en Rompiendo Paradigmas, vamos a tener el programa tradicional también en estas casas, en sus capacitación, pues vamos a tener ahí a, a los maestros eh, Antonio Aranda, Enrique Corona, Pepe Soto, eh, mm, Rojas Tamayo, Efraín Salvador, y me parece que va a estar el maestro Ricardo también hoy en el programa de, de, de Rompiendo Paradigmas. Un programa diferente, un programa que también pues personalmente me gusta mucho porque pues tenemos ahí la presencia de grandes personalidades, ¿no? Y pues los esperamos a las nueve de la noche ya casi. Y al maestro Villa Beltrán va a estar hoy. Gracias, gracias. El maestro Villa Beltrán va a estar hoy, acompañando a todo el elenco que siempre tenemos ahí en Rompiendo Paradigmas. Pues seguimos eh, con el tema, no sé qué más nos, nos quieras com compartir, nos quieras comentar eh, en, en este tema bastante interesante del compliance. Sí, eh, vamos a ver... Eh vamos a tratar de analizar cuáles son las características principales que debe tener un compliance ¿no? como bien comentamos va a, va a depender y va a variar de la empresa del giro, del tamaño pero sí debemos analizar cuáles son las principales características que debe tener ¿no? y la primera cuál es identificación de las actividades de la empresa en cuyo ámbito puedan existir los errores y ya comentamos en un inicio cómo lo podemos observar Ah, pues en el transcurso del ejercicio, en el transcurso del mes, eh, tuve algún detalle en materia laboral, ¿no? Y no sabía cómo resolverlo, y hasta entonces aprendí. Y a la siguiente semana volvió a pasar lo mismo. Ah, pues tengo un problema en esa área, ¿no? Si mi contador, cuando calcula los impuestos al siguiente mes, me está diciendo, ¿sabe qué? Este, me equivoqué y vamos a pagar actualizaciones y recargos porque no era así. No metí esto, no metí lo otro. ¿No? Eh, puede pasar una vez, pero si se repite y se sigue repitiendo, tengo un problema en esa área, ¿no? Pero ¿quién me lo debe informar como director, como dueño de la empresa? Pues el director de recursos humanos, el director del área de contabilidad, el director de impuestos. Entonces, el primer paso es identificar el área en donde se puede eh, suscitar un problema, en donde puede ocurrir. Esa sería la primera característica principal que debe tener un compliance. ¿Qué sigue después? ¿Cuál es el segundo paso? Eh, adopción de protocolos, procedimientos y manuales de operación que concreten al proceso. Eh, ¿De qué va a depender estos manuales? Como les comento, en el mercado y actualmente hay demasiados manuales, pero son comerciales. De hecho, si nos metemos al internet manual para este, recursos humanos, lo podemos encontrar. Manual para procedimiento de nómina, lo podemos encontrar. Pero ¿qué va a pasar? No nos va a ser aplicable al área que identificamos. Si el error fue el cálculo de la nómina el pago de la nómina, ah pues debemos establecer una política, un manual de que tal vez otra persona antes de que se timbre la nómina antes de que se pague pueda revisar si al implementar ese control nos sigue causando ese error, entonces el error no era ahí, el error es en otro punto, entonces lógicamente el compliance no es de que si implemento un protocolo, si implemento un manual ya voy a solucionar el problema, no ¿correcto? no se soluciona de un día para otro. Por eso comentan algunos eh, compañeros eh, que es paulatinamente. Tenemos que irlo haciendo conforme las necesidades de la empresa. Entonces, el segundo paso es implementar estos controles que creamos necesarios. ¿Sale? El tercero, establecimiento de modelos de gestión de los recursos financieros. Esta parte es importante. Muchas veces nos enfocamos a que no se equivoque el que hace los pagos que calcule bien el de la nómina, que calcule bien el de impuestos. ¿Para qué? Para no pagar de más o de menos. Pero muchas veces dejamos la parte operativa y dejamos por fuera, ah, pues yo le sigo comprando a mi proveedor de hace 20 años. Y puede existir en el mercado que ya existen muchos proveedores y con mejor mercancía y más baratos. Eso, ¿quién lo ve? El área de compras pero ¿quién tiene que detectar si estoy pagando de más o de menos? Pues el área de finanzas, ¿no? Es muy importante tener controlada esta parte dentro de una institución. Una institución cómo camina, una empresa cómo camina, con dinero, con recursos, ya sea propio, prestado, financiado. Entonces, es muy importante cuidar esta área de implementación de controles en materia financiera, ¿no? Esa es una sugerencia bastante interesante porque... Eh, si el problema es que se está fugando el recurso, que se está pagando de más, se están pagando cosas que ya no son necesarias, desde ahí estamos dejando de, eh, de optimizar ese recurso que nos va a servir para otras áreas y nos va a servir para tal vez pagarle ese oficial de cumplimiento para que no haya otra fuga en otro lado, ¿no? Es bastante importante esta parte financiera, ¿correcto? Ok, claro, hay otro punto. Sí, seguimos, pero si quieres vamos comentando, vas haciendo comentarios, eh, como vayamos avanzando en los puntos, para retroalimentar esta parte. Aquí nada más, voy, voy, te interrumpo para darle lectura aquí a, a unos saludos especiales que tenemos de del maestro Eliseo Aguilar, mi, mi, mi amigo, mi hermano también, Eliseo Aguilar, que ya lo tuvimos en este programa. Dice, saludos amigo Charlie Ram, Juan Miguel, también para el amigo Antonio Aranda. Y ya salió aquí el, el maestro Antonio Aranda, yo pensé que no nos estaba viendo, pero sí nos estaba viendo. Dice, ah, caray, se están autoentrevistando, o cómo, dice. O sea, es la versión anterior y la versión actual, o cómo. Estamos en la 3.3, es un periodo de convivencia, maestro, todavía estamos en 3.3 y 4.0, por eso es que tiene aquí a los dos tipos de CFDI, digamos, ¿no? <ríe> Saludos también a la contadora, a la maestra Connie Tapia, que también nos está viendo, a todo nuestro auditorio. Y pues vamos a continuar con esos puntos relevantes que, que tenemos con respecto al compliance para, por ahí ya nos quedan como 10 minutos de programa para prepararnos con, eh, rompiendo paradigmas. Sigamos. El siguiente punto ya después de analizar, de implementar, de ver la parte financiera, eh, es el punto, yo creo, medular de eh, la característica principal del compliance. ¿Y cuál es esta? Obligación de informar de posibles riesgos e incumplimiento al organismo de control. ¿Por qué? Si yo eh, estoy actuando como oficial de cumplimiento, pero no lo informo, pues prácticamente da lo mismo, ¿no? Sigo haciendo lo mismo que hacían los demás. Están tal vez intentando corregir las cosas, pero nunca lo informaron. Pues vamos a seguir en el mismo error. Este punto es el, yo creo que el más importante, porque de esto depende que funcione o no el compliance. Un compliance no quiere decir, ah, ya lo tengo implementado, ya voy a estar bien, ya me voy a evitar este, eh, penas, este, eh, cosas penales, voy a aumentar mi productividad, voy a eficientar mis procesos. No depende de nada más de tenerlo, sino como comenté hace rato, llevarlo a la realidad y debemos contratar o debemos verificar que nuestro oficial de cumplimiento esté haciendo su verdadero trabajo, informarnos. Eh, tal vez podemos como directores implementar ahí un control de que cada semana tú oficial me vas a informar los errores y las deficiencias que tiene el proceso que estás revisando, porque con eso yo voy a tomar una decisión, ¿no? Eh, bien sabemos que la información financiera o cuando como contadores decimos que ¿para qué nos sirve la contabilidad? ¿Y cuál es el objetivo principal? La toma de decisiones, ¿no? En este caso el compliance, ¿para qué nos va a servir? Para tomar decisiones. Muchas veces también va a ser un poquito, eh, yo digo, va a haber alguna controversia ahí con ciertos trabajadores, ciertos directivos. Muchas veces como profesionistas, y me ha tocado platicar en algunos casos con, con contadores eh, que no les gusta que otro les diga cómo hacen las cosas o qué es lo que tienen que hacer. En este sentido, si ejemplo, un director de del área de contabilidad, ya lleva, desde que inició la empresa, ya lleva ahí sus 30, 40 años, ¿no? Y llega un oficial de cumplimiento y le dice, ¿sabes qué? Estos procedimientos no están correctos, tenemos que hacerlo de esta manera, de esta otra manera. Y él, como ya él prácticamente es activo fijo de la empresa, ya no lo va a hacer. Entonces, entramos a ese dilema de, ahora ¿cómo hago que entre al carril, no? Lógicamente, debe haber sanciones. Siguiente este punto: establecimiento de un sistema disciplinario que sancione a los procesos una y otra vez. Tú, como director de área, no lo vas a hacer. Y te lo estoy diciendo porque esta parte es importante para el funcionamiento del, de la empresa y el establecimiento del compliance. No lo vas a hacer. Ah, ok. Entonces, dentro del mismo compliance establecemos un método de sanciones. Si se te llamó la atención o se te dijo que lo cambiaras tantas veces y no lo haces, ah, primero, tal vez un descuento, segundo, otro descuento y tercero, la revisión del contrato. Y esto no implica empezar a correr gente o empezar a, a cambiar personal, sino que es por el bien de la institución. Muchas veces esto es lo que nos detiene. Decimos, no, es que no lo puedo correr porque ya lleva aquí desde que empezó la empresa. Pero si sigue haciendo los mismos errores, si sigue haciendo las mismas cosas que nos están causando esos problemas, lógicamente debemos hacer algo, ¿no? Es, es, ahora sí que es parte importante de lo, que, de lo que es el compliance. Siguiente punto: verificación periódica. ¿De qué? Ah, pues tenemos que revisar que eso que se implementó se esté llevando a cabo como lo dijimos que se iba a hacer. ¿Por qué? Muchas veces nos dicen una vez, a ver, mira, lo vas a hacer así, lo vas a hacer así, de esta manera. Ok, lo hacen una semana. Y la siguiente semana, no, pues ya ni me están revisando, no se dan cuenta. Y como me complica un poquito más el trabajo, yo lo voy a hacer como lo venía haciendo, si nunca pasó nada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Haciendo estas verificaciones periódicas. no Por ahí algunos este, eh, despachos, algunas empresas, esa parte es la que aún no nos queda claro. No, no nos queda claro de que a veces necesitamos cambiar los procedimientos y necesitamos cambiarlos de acuerdo a las necesidades de la reforma, a las necesidades del, del tiempo actual, ¿no? Muchas veces nos quedamos, ah, pues, por ejemplo, ahorita de, la, de lo que hablaba el, el maestro, la transición del CFDI, ah, pues yo ahí me quedo hasta que de veras me obliguen, ¿no? Mientras sigo facturando ahí en el 3.3 hasta que de plano ya no pueda, el último día, a ah, ese día me cambio al al, al otro esquema, ¿no? Pero yo creo que no es necesario llegar al último día, como buenos mexicanos siempre lo hacemos, pero pues hay que ir eh, modificando esa forma de pensar, ¿no? Eh, pues yo creo que esos son los puntos básicos o las características principales que debe tener un compliance. Como les comento, nosotros como profesionistas tenemos un área de oportunidad. Lógicamente a veces el empresario quiere que el contador esté en todas las áreas, quiere que el abogado realice de todo y te va a decir, ok, ¿quieres implementar el compliance? Está bien, vete a revisar, ¿no? Mina, re, vete a revisar cálculo de impuestos, vete a revisar al de bancos, vete a revisar al de finanzas, no, vete a revisar al de recursos humanos, y tú me vas a decir si está bien o no, pero aquí es un tema eh, de que no lo puede hacer uno solo, entonces por eso comentaba yo que es un área bastante importante de oportunidad para nosotros, de trabajo, lógicamente siempre y cuando se concientifican Dice al empresario de que es necesario y de que va a ser para un bien, no para un mal. Una vez implementado este sistema en tu empresa, prácticamente te aseguro que vas a eliminar muchos riesgos, errores, vas a evitar fugas de recurso y, y se va a eficientar lo que tú haces. ¿no? Es una consecuencia de... Pues yo creo okay. que voy comentando y, y ya este, eh, algún comentario, maestro Pedro. Pues sí, por aquí me anda trabando mi, mi, mi, mi transmisión, creo, en vivo. de Por ahí eh, vi un comentario también de Lucero Salazar. Saludos, Lucerito. Hasta Veracruz, que nos está viendo también. Pues, bastante interesante todos esos comentarios. Yo creo que es un tema, eh, pues, no nuevo, pero, pero también que no se le ha dado... El, el, el enfoque o el realce que se necesita dentro de la organización para efecto de la implementación. Como les decía, eh, estamos en un año de oportunidades, de retos, pero también de oportunidades, ¿no? Eh, por ahí los invitaba al, al, al diplomado de control interno y normas de información financiera con el maestro Martín Rojas Tamayo aquí en su casa eh, capacitadora de Census, que yo creo que va a ser bastante, eh, bastante importante. Que, que, ...que conozcamos de ese control interno. Precisamente por ahí el maestro Martín en redes sociales ha estado comentando eh, varios posts de, de, de precisamente esta relación ya de las normas de información financiera con las mm, leyes fiscales... Cuando sí? cuando no? cuando empatan? cuando no empatan? Algunos supuestos que ya traemos arraigados y yo creo que podemos cambiar con toda esta información que nos puedan hacer llegar. Pues ya estamos llegando al, al punto final de, de esta entrevista. Como les comentaba por ahí, ya ahorita ya casi tenemos, ahí teníamos, ay, ah, ya 41 eh, conectados. Pues me complace nuevamente para los que no estuvieron desde el inicio, pues es, no, no están viendo doble, como decía aquí el maestro Aranda, eh, es, es mi hermano, somos gemelos, y pues los dos nos dedicamos a, a la contabilidad, los dos somos eh, eh, contadores, y pues por eso, aparte de, de ser familia, pues también lo invito, lo invité el día de hoy como profesionista, ¿no? Yo creo que bastante valiosos los comentarios que nos vierte el día de hoy sobre este tema llamado Compliance. Pues nos podemos ir despidiendo, este Juan Miguel, para, para dar paso ya al... A, a descansar un ratito y a las nueve en punto también nos, los esperamos en su programa Rompiendo Paradigmas. Pues nada más, como un comentario, me gustaría citar por ahí a un maestro, el maestro Morita Cancino, y voy a leer una frase que me gusta bastante, este tema, que dice, existe un área de oportunidad para abogados, contadores o auditores, donde sería excelente contar con un oficial de cumplimiento en el ámbito penal, pero aún mejor si se cuenta con programas de cumplimiento y oficiales en todas y cada una de las áreas de cualquier organización. Eh, dejo esta frase, dejo este pensamiento porque lo considero bastante importante para nosotros como profesionistas y para los empresarios. ¿no? Debemos hacer conciencia, debemos ir eh, platicando con ellos, nosotros como asesores a veces nos tienen bastante confianza no a veces todo le preguntan al asesor todo le preguntan al contador entonces somos un tipo de, de ahí este dando consejos no entonces pues hay que aprovechar esa parte para empezar a concientizar y empezar a implementar esto en nuestras empresas perfecto pues muchas gracias invitación. y este pues muy agradecido y estamos aquí a la hora pues muchas gracias igual por, por participar en este su programa noches de Census. Ya como les comentaba, ya estamos en el segundo, segundo mes de este año. Se va rapidísimo el año. Y pues esperemos seguir contando con su eh, compañía en este tipo de programas que hace la capacitadora Census, precisamente para que ustedes se, se involucren, para que ustedes conozcan, para que tengan temas de actualidad, temas interesantes y que les puedan servir en su ejercicio profesional o en su ejercicio de, de las empresas para todos aquellos empresarios que tienen que nos puedan estar viendo. Pues, por mi parte, igual, eh, por parte de aquí del maestro Juan Miguel, pues, nos despedimos en este eh, día 2 de febrero del 2022 y los esperamos el próximo miércoles, para que continuemos platicando de, también, de algún tema bastante importante que vamos a tener el próximo miércoles, con una invitada, una invitada especial también que tenemos el próximo miércoles, y pues, eh, nuevamente nos despedimos, que tengan una excelente noche, y no nos abandonen Quédense otro ratito por acá en eh, la página de Census Capacitación. Nos vemos a las nueve. Que tengan un buen miércoles y me despido su servidor, Carlos Ramírez. Hasta el miércoles.